La penalización del aborto voluntario en México no evita que éste se realice. Al contrario, pone en riesgo la vida de miles de mujeres que deciden hacerlo en contextos de marginalidad, sin acceso a información segura ni a los procedimientos y medicamentos aprobados por la Organización Mundial de la Salud. Se calcula que en México se realizan entre 750.000 y un millón de abortos clandestinos anualmente. El problema no es cuántos, sino en qué condiciones se llevan a cabo. En el país hay diversas iniciativas y organizaciones que trabajan para facilitar a las mujeres el acceso a la interrupción legal del embarazo en condiciones de seguridad, como lo son los casos de estópez México y el Fondo María. Por otra parte, médicos de todos los estados de la República Mexicana han lanzado recientemente la campaña Salvemos Miles de Vidas México, para sensibilizar mediante información actualizada y adecuada sobre el urgente problema de muertes de mujeres, adolescentes y niñas derivadas de abortos inseguros.